Hola, hola chicas. Vamos a poner en silencio. Hola, hola, chicas. ¿Cómo van? Aquí saludándolas, hay de flores, desde el puerto de Veracruz, México, para hacer otra reunión de nuestro club de lectura de Abra Cadabra Ediciones, libros de Rap Daniel Gingerman. En esta ocasión vamos a seguir con el libro que estamos leyendo desde el principio de Siete Mujeres Profetas. Vamos a hablar hoy sobre el capítulo 4, donde estamos hablando de Sara, ¿ok? Y corresponde a la Sefirá de Geset, la primera de la Sefirá que está hablando de las Siete Profetas. Hemos dicho que los primeros libros del Raaf, y creo que todos, no sé, la verdad, este, van desarrollándose como como este aspecto de Geset, Geburah y así, ¿no? Entonces, ahorita corresponde a la seguridad de Geset, que estamos hablando de Sara. Y Sara va a ser la única profeta que vamos a desarrollar dentro del club de lectura eh, para animarlos a que adquieran el libro y puedan leerlo completo con las otras profetas, Miriam Ay, y las demás. Aquí están. La, la Miriam está bien buena, ¿eh? <risa> la Miriam. <risa> me gustó, me gustó Miriam, me gustó Miriam. <risa> a mí mi favorita es Abigail. Ah, no he llegado ahí. <risa> bueno, a ver, cuéntanos, Nadie, ¿qué nos decías antes de empezar a grabar sobre los libros de Rap Daniel? Que son libros que, mira, la verdad están muy buenos, pero yo, en especial yo cuando los leo, me tengo que regresar, voy en la hoja 10 y me regreso como cinco veces para entenderle así como de, ah, ok. O sea, yo iba en el, en el de Sabiel, cinco o diez hojas y decía, a ver, otra vez, y otra vez, y otra vez, <risa> en serio. Muchas veces hasta que le agarro algo de lo que según yo creo que quiso decir. <risa> <risa> según yo. Sí, y es que lo... Es interesante porque en realidad cada uno de los libros, bueno, todo está obviamente fundado en el tema de la Torah, y cada uno de los libros pues trata de traducirlo a un lenguaje que nosotros lo comprendamos, que a veces tampoco comprendemos eso y entonces lo vamos a leer una vez, dos veces, tres veces, y lo interesante es que cada vez que lo lees le entiendes más, ¿no? Como que le vas agarrando más la idea. Y voy a hacer una corrección, mi favorita no es Abigail, mi favorita es Hannah. Fíjate que no he llegado ni a Abigail ni a Hannah. Ya llegarás, ya llegarás. Bueno, decía que entonces vamos a leer hoy sobre Sara y comentar sobre Sara y ya no vamos a comentar sobre Miriam ni Débora, ni Hanna, ni Abigail, ni Culdá ni Esther, porque van a estar va a estar disponible y está disponible este libro del Rap Daniel Generman, Siete mujeres profetas. En el link del Boomrod o Gamrod, como se diga, y también en Amazon, recién lo puso o lo va a poner en Amazon para poder adquirirlo de manera impresa. Ok, así que cuando ya lo tengan, yo eh, no me acuerdo que nadie ya lo tiene, Yola ya lo tiene, Sajita ya lo tiene. Y varias chicas que estamos acá en el blog ya lo tenemos, muchas gracias por adquirirlo. Y bueno, las que no lo tienen, les animamos a adquirirlo. Vamos a hacer esto hasta para. Y después vamos a hacer, esto les digo, vamos a tener, Y después vamos a hacer el li, vamos a empezar a leer el libro de... Siete señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo, que están relacionadas con los siete preceptos de Noah, o de los Venech Noah, de los hijos de Noah, que al final, hijos de Noah somos todos, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso en la, después de este libro, y eso va a ser después de Rosh Hashanah y, y demás, ya les aviso cuando sea la próxima reunión. Lleva que, pues nada, aquí estamos haciendo nuestra reunión de club de lectura de libros de Abra Cadabra Ediciones del rap Daniel Hinderman, comentando la sección de Sara. Así que muchas gracias a las chicas que están, muchas gracias a los que lo van a ver en diferido. Y Nayeli, con mucho gusto, si quieres empezar. Sí. Jefe, <risa> Sara. Porque buena ve, y por bien hacer con lo que ve, se ve bien y da vida. Para escribir este capítulo, ¿qué dice aquí? Y enervar amores en sus palabras, me dejé acompañar por el ningún del Baal Shem Toh, en lo insaciable. O sea, una música que se puso en rap para inspirarse a escribir el libro. Ok, ¿ves? Ahí es cuando ya digo qué. <ríe> okay, ya. <ríe> bueno, para qué te digo. <ríe> ok. Dice el sagrado rabí Moshe de Kubilín. Una... Ah, le ¿voy leyendo los, los de abajo, los, los como los numeritos? ¿O eso lo dejo al final? haz de ¿Te cuenta como valor? los subnúmeros? Lo dejamos... Ahí? Final, si Final, quieres. ¿no? Ok. Que, que cada día está uno obligado a hacer una acción de Geset. No sea cosa que pase siquiera un día sin Geset. Y un día en que no lleve, lleva a cabo ninguna acción de Geset, no es considerado ni siquiera un día de su vida. Oh. La figura de Sara se desarrolla en Bereshit, Génesis, capítulos del 11 al 23. Y en sus relecturas subsiguientes a lo largo y ancho de cada generación que invoca los textos sagrados. De ella se nos dice que es hija de Arán, hermano de Abraham muerto a manos de Nimrod, y así hermana de Lot y sobrina de Abraham, con quien atrae matrimonio. En ese momento ella se llama Sarai. Y él se llama Abraham. Ah, ya entendí por qué tú estabas. <ríe> a los 75 años, Sarai desespera. Pues es el nombre de Sarai, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? <ríe> por las letras hebreas. Sí. ¿O estoy mal? No, no, no. A los, ok. A los 75 años, Sarai desespera de dar descendencia a Abraham. A Abra, a Abraham, a Abraham a quien el Creador ha prometido la tierra de Canaán en heredad y carece de herederos, de modo que le ofrece que tome por esposa también a su sierva Agar, para que obtenga de ella descendencia. Cuando Agar quedó embarazada, comenzó a despreciar a Sarai, quien a cambio la castigó. Cuando el niño que dio Agar a Abraham Ismael cumplió 13 años, Abraham recibe una revelación. De aquí en más, el nombre de su esposa será Sara y el suyo, Abraham. Y le es prometido que Sara va a ser madre de pueblos y numerosos reyes saldrán de ella. A los 90 años, Sara da a luz a su hijo Isaac. Volvamos atrás. Los sabios explican su aseveración de que Sara es profeta. Voy a leer lo de abajo. El nombre de ella, o sea, de Sara, de Saraí, ¿no? Aquí era Saraí. El nombre de ella, que son las letras Shin, eh, Reish, y Yud, ¿no? ¿Sí? Culmina, eh, culmina en una Yud, cuyo valor numérico es 10. Ese 10 se dividió en dos letras Hei, que vale 5. El nombre de ella recibió uno y se convirtió en Tara, Shin Reish, hey. Y el nombre de Abraham, Aleph, Bet, Reish, creo que es, esta no, no sé cuál es, es Mem. Mem. Mem. Recibió otra y se convirtió en Abraham, Aleph, Bet, Reish, Hei. Mem. Pereshit, Génesis del 10, 17, 15 y 16. Y ciertamente... No solo los hijos de Jacob, Jacob son descendientes, sino que también los de Esab, Esaú, con todas sus naciones. Dice Rabí Itzhak que Ishka es en realidad Sara y el nombre de Ishka alude. A ver, espérame, se me movió esta cosa. Es que como estoy en el celular... Sí. Se me movió mucho. <ríe> Perdón. Iba bien bueno, ¿eh? Perdónenme. Tranquil, síguele. Te esperamos. ¿Qué página es? Página 31. Voy. <risa> Dicen así. Okay. Iba, bueno. iba bien buena. A ver, espérame. Alude, alude. Ay, que ya estoy ahí. Alude que a que ve por medio del Espíritu Sagrado y también a que todos admiran su belleza. Ishka. y a ver, está detrás. Veo que es una yuz, es una Samet, Q y una Hei. Muy bien. Comparte también raíz con Neshiha, que es una Nun. Una me Yud, Kaf y Hei. que es princesa, así como Sara. Shin, Reish, Hei. Es de la raíz de Raja. Shin, Reish, Reish, Hei. Que es majestad, gobierno, control. También el creador le atribuye implícitamente dote de profecía, cuando indica a Abraham todo lo que te diga te perezca mal y aunque no comprendas, ella sabe lo que tú no... Aquí ya le cambió el nombre, ¿hasta ahí llego? ¿O continúa? Sí, el, el Midrash atribuye... Sí, el otro okay. poquito. El Midrash atribuye a Sara todo lo que es... Constitutivo del Gesed, abundancia, fecundidad, entrega. Tras dar a luz a Isaac, a los 90 años, no solo amamanta a su hijo, sino que tiene leche como para amamantar a los hijos de sus vecinas también. Abundancia hay para todos. Ella ayuda a Abraham preparando los banquetes que él ofrece a todo huésped que se le ofrece. Su tienda está siempre abierta al abrigo. Siempre de una nube milagrosa que da sombra. Durante toda su vida hay bendición en la masa del pan y una candela permanecía encendida desde cada víspera de Shabbat hasta la víspera del Shabbat siguiente. Bueno, Hashem. Hasta ahí vamos a dejar y vamos a comentar. Ahora, ya que leíste eso, ¿qué te late? Qué, ¿Qué comprendes? ¿Qué te interesa? Pues desde lo primero, está como muy interesante el hecho de que, dice que cada día que, que está uno obligado a hacer una acción de jeces, jeces es, bueno, yo, yo lo considero como un acto así como bondadoso, así como de dar o algo así, ¿no? Es que Jesús sí. me acuerdo que es como lo lindo, ¿no? <risa> Jesús es lo lindo. Jesed es bondad, misericordia, sí. esa Onda, parte. Ajá. Amor, ajá. O sea, y, me, y como dice, no es considerado siquiera un día de su vida. Dice, el, el que no lleva a cabo ninguna acción de jesed no es considerado siquiera como un día de su vida. O sea, está, está muy tremendo, ¿no? <risa> Desde lo primero, ¿cómo empieza? Sí. ¿Qué quiere decir, Roberto? Que... Si no hiciste un acto de bondad, de misericordia o de amor, no viviste, eso está diciendo, ¿no? Ajá, y sí está muy, está muy tremendo, porque sí es cierto, muchas veces, creo que nada más ya a veces te paras en automático y sabes que te tienes que bañar, te tienes que arreglar, tienes que ir al trabajo, y si sales a las prisas, peor, porque vas corriendo, he hecho la mocha, llegas, haces lo tuyo, y se te olvida, pero... Sí me sorprendió mucho esa parte, ¿eh? o sea, cómo es que no se te tiene que pasar porque es como si no hubiese pasado ese día para ti prácticamente, o sea, es como si, ¿sabes qué? No sirvió tu día, bye. Exacto. Eso me gustó muchísimo. Me, me, me gustó y me preocupó. <risa> más También bien. me preocupó. Me, sí creo que es más como que preocuparte y el uh -huh. hacer como conciencia de qué estás dejando de hacer, ¿no? Sí. Así es. ¿Qué más? A mí también me preocupó. <ríe> ¿Quién se preocupa esa parte? A ver, adelante. No, eso que dice nadie pues a mí también me impactó. Y, y bueno, uno se, uno se analiza inmediatamente y dice, wow, qué... qué. ¿Qué realmente estoy haciendo de Geset cada día, no? Porque te está planteando desde la entrada que nos imaginemos que esa era la vida de Sara, el Geset, dar todos los días, todo lo que hacía es lo que la constituían, lo que ella era, no? Junto con su esposo, claro. Pero bueno, para que no nos preocupemos tanto también, bueno, siempre, siempre que hablamos del Geset, es dar, ¿no? También a veces no, no tiene que ser una cosa extraordinaria, sino que puede ser con tus mismos seres queridos los que viven contigo que hagas algo por otra persona pues que no esté solo en ti mismo, así, así lo entiendo yo, no sé si, si tengo allí al, algo de, de razón pero o sabes que por lo menos saliste de ti mismo en, en el mundo inmediato que te rodea Seguro Naye, que a alguien de tus seres queridos hiciste algo por alguien, hiciste el desayuno a alguien o de camino al trabajo, saludaste a alguien, le diste una sonrisa. Bueno, ese es todo eso, se, a mi entender, ¿no? Sí, fíjate que, qué, bonito, pero, qué bonito lo que dice Yesna. Este, sí, me gusta bonito. Mucho. Sí, sí, fíjate que eso de salirte de ti mismo es precioso lo que acabas de decir. Fíjate que a veces estamos tan egoicos, egocéntricos, de tengo un problema y me la estoy pasando tan mal, ¿no? Y entonces te pones en tu problema o en tu situación o estás apurado o apurada con tu trabajo o con tus pensamientos y no tienes tiempo para los demás. Y entonces, los demás no existen. Solamente existes tú. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo y fíjate como dice como dice Yesna no, no, no necesitas hacer cosas así supera ah, y así que se noten en todo el mundo no a veces es algo tan simple como ponerle atención a tu hijo que te está hablando y te y, y madres no que te habla y, y tú pones atención en lo que te están diciendo como los niños que los niños quieren ser oídos quieren ser vistos le voy a poner silencio a nadie un ratito. Y bueno, que los niños quieren ser oídos y quieren ser vistos. Entonces, a tu niño que viene y te dice, mamá, no sé qué, pues te concentras. Porque, por ejemplo, me pasa, hoy me contó mi hijo Israel, que tiene nueve años, me estaba contando una historia. Me dice, mamá, te voy a contar una historia. Y, y hace cuenta que si te pones a pensar, yo digo, a ver, cuéntame la historia. Pero si yo me pongo a pensar, es que este me está contando la historia y yo tengo que hacer esto, esto, esto, esto, esto y estoy ocupada con esto, ocupada con otro y yo así, no, a ver, cuéntame la historia. Y él súper emocionado contándole la historia que no sé qué. Eso también es ese, porque a veces los de tus primeros, los, como decimos, los círculos primarios, ¿no? En el caso de que tengas pareja, pues tu pareja y si no tus hijos, y si no tus padres, y si no así vas extendiendo tus círculos son muy importantes, atención y decían, decían, decimos acá en México hay un dicho, no sé si en otros países lo digan, decimos nosotros un dicho que candil de la calle oscuridad de tu casa, o sea con los demás estás uy, sí, muy atentito, muy atento, muy atento, pero con las personas que deberías ocuparte, preocuparte o implicarte, das por hecho que no te necesitan, y eso es tremendo. Muchas gracias, Yesna, por hacernos ver esa parte. guau wow, sí, qué padre, qué padre aportación, qué padre aportación porque yo me quedé con la idea, o sea, o como que traemos el chip de que hacer algo, un, un acto bueno es como de, Ayuda a alguien o dale, dale, no sé, una ayuda o haz algún acto de bondad y si es cierto, tienes razón ella. No, a veces el buenos días, el poner atención a tus seres amados, como dices tú, también es parte de, ¿no? Pues es que mira, yo creo que este libro nos está haciendo reflexionar sobre, como decimos en México, no seas candil a la calle y oscuridad de tu casa. O sea, si tú tienes pareja, atiende a tu pareja. Si tú tienes hijos, atiende a tus hijos. Si tienes eh, familia, hermanos, primos, sobrinos, atenderlos en el grado de que, que sea posible, ¿no? Pero imagínate, <ríe> me acuerdo como hace muchos años decíamos, este, ¿cómo quieres ir a las naciones si ni siquiera en tu casa te encargas, ¿no? O sea, <ríe> <ríe> <ríe> Ay, no sé, eso, no? oye, idea. Y ahora como, que lo digo Perdón, ¿sabes que lo como. Que tú dices? Perdón, ver, perdón. No perdón, no perdón. Como, como, el, como aquel que dice: Yo amo al eterno con todo mi corazón. Me, si no habla, no ama a tu hermano, no amas a tu hermano, menos vas a amar al eterno, ¿no? O sea, es algo así sí. bien, bien, bien, así, bien grande eso, ¿eh? Este estuvo muy, muy, muy, muy bien lo que dijo esta, esta chica, no recuerdo su nombre. Pero es la verdad. Ajá. Este, a veces uno este, es candil de la calle, oscuridad de su casa, porque en este, eh, tu familia, ah, sí, luego ya, ¿no? Y, y, y la amiguita, oye, oh, necesito, ah, sí, ahí voy. Es, eso es una gran verdad. Este, de hecho De hecho, yo, eso, hay un punto así bien importante de atender a los niños cuando te están diciendo algo, aunque tú vengas platicando con la con, con la persona y si el niño te dice, "Oye, mira, mira", y tú por venir platicando no le haces caso, eso no está bien, no, o sea, esa cuestión la aprendí muy, mucho, mucho de, de, de, de, ahora cuando mis nietas me dicen, tita, mira, tita, y yo, ¿qué? Este, mami, estoy hablando contigo, espérate, es que ella me quiere decir algo, ¿qué, mi amor, qué? Porque es, es verdad, o sea, estás en el chisme, ¿no? Y, y, y, y diciéndote el chisme y tú muy atenta y, y, y la criatura te quiere decir algo especial, algo mejor, algo que, algo que a lo mejor y, y hasta te pueda ayudar, ¿no? Para, para, para hacer algo mejor. Entonces, este pues sí es muy importante, eso es súper importante, no ser tanto el, el, la luz al candil de la, de la calle, ¿no? Y, y en la Ahora casa, pues, ir. ¿no? En la casa, y los pelas, como decimos los mexicanos. ¿no? Pero eso, eso es verdad, eso es verdad. Me gustó mucho a mí también. Gracias. Entonces, Géser es actos de misericordia, y hay que ponerlo claro. Fíjate que un día se me ocurrió hacer un ejercicio de hacer este, los círculos, ¿no? ¿Quién es la persona más? O sea, y no es un círculo que te inventes porque se te ocurrió. Si no son los círculos que ayer marcó. Primero, lo más importante de tu mundo es tu pareja, si es que tienes. Eso es lo más importante. ¿Cómo puedes estar atendiendo a todo el mundo? Ignorando a tu pareja. Eso es, eso es ilógico, incoherente. Dijera, Sarita, ¿cómo vas a decir que amas a quién sabe quién, a toda la humanidad, y a tu pareja no le haces es caso? Eso es terrible. Luego, si no tienes pareja, o si tienes, pero bueno, ya cumples eso, entonces los hijos, los hijos van en el otro círculo. Y luego los padres, y luego los hermanos con los sobrinos, y así. O sea, voy haciendo tu mapa, tu mapa de tus círculos, y cuando te notes que estás muy desbaratándote por las amistades, ¿no? Dijeras, Sarita, ahí sí, amiga, lo que tú digas, y resulta que tu hijo, que lo pariste, no le puedes dar 10 minutos de tu vida o de tu atención, pues imagínate, ¿no? Entonces, esos actos de misericordia no te cuestan dinero, porque a veces pensamos, oh, es que yo le ayudé, digamos, en dinero, a no sé quién, pues le habrás ayudado a no sé quién, pero en tu casa no estás haciendo actos de misericordia. Así que bueno, vamos a tener tareas, yo también me apunto, a hacer estos, estos círculos de prioridades. La palabra es prioridades. Y todo esto en, eh, envuelto en que la prioridad uno es el eterno, ¿no? Porque cuando obedeces ese orden... Y cuando obedeces ese orden, en realidad estás amando a Shem, porque él estableció ese orden. Así que Exacto. Bueno. Esa, esa, eso que acabas de decir, si las muchachas lo quieren escuchar más desarrollado. Eh, el rap compartió una, un, un estudio que él hizo de, de, del, del amor, de, de los 10, las 10 peticiones del amor en, en la plegaria. Ajá. Y eso que tú dijiste, que lo que dijiste estuvo hermosísimo, y él lo explica todo, porque al final es que está el amor a Dios. O sea, después de que amaste a tu pareja, a tus hijos, a todos los 10, llega al final es que amas a Dios por todo lo que Sara y tú han dicho. Y otra cosita, eh, esto... Es como un juego, no sé si la coincidencia, pero fíjate que son mujeres profetas. Estamos a, aprendiendo a, a ver y justo tú hablaste de prestar atención. Bueno, capaz empecemos por allí, por ver a nuestros seres queridos un poco más, ser más observador a lo mejor está allí lo que están requiriendo de nosotros. Y no lo vemos como tú dices no porque también hay muchos actos de bondad o sea tu mamá te hace el desayuno es un acto de bondad en sí mismo pero a veces lo hace corriendo y no te vio a la cara cuando te lo dio te dio el besito pero no te vio entonces bueno quizá me llevo ese ese mensaje de de ver de prestar atención parece que es bastante importante Gracias, gracias gracias gracias y es que eso de prestar atención es intensísimo, la verdad. La verdad es que muy pocas personas te ponen atención. Muy pocas personas te ponen atención. La mayoría de las personas solo están buscando qué beneficio obtienen de ti. Y así somos. O sea, la naturaleza humana es así de perversa. Entonces, nosotros, <ríe> sí o no, así somos. perversos Entonces, cuando alguien te está brindándote atención, lo mínimo que puedes hacer es corresponder. Lo mínimo. Y si no te presta atención, pues también lo mínimo que puedes hacer es quitar de ahí, ¿no? Si no, si no le importas, ¿por qué te vas a desbaratar tú? Eso se llama reciprocidad. Todo lo que no es recíproco es tóxico. Y ahí vienen los apegos. Y bueno, no vamos a hablar de eso. No estamos hablando de esos temas ahora. No estamos en la radio. No estamos hablando de la radio. Estamos hablando de, de el libro de Rap Daniel. Este, entonces, seguimos. Seguimos con Naye, que estaba comentando sobre lo que él, ella leyó. Sí, también me gusta mucho cuando empieza... A desglosar, no sé, no sé de, de los números, pero me gusta mucho cuando empieza a desglosar con respecto a cómo es cada nombre y llega al último, que es algo así como de... A ver, espera, déjame ver. Llega al nombre de Sara, que, que viene de la raíz de... Ra, -ra -ra, ¿Algo así? Ajá. Que dice que es majestad, gobierno y control. Pero me gusta porque entre todo lo demás... Va explicando que también hay belleza no porque si ¿sí recuerdan en los capítulos que dice aquí de la de la torá creo que dice del 20 del 19 al 20 y algo al 23 yo por lo que ahorita más o menos vi los los, los capítulos creo que ahí empieza como todo el, el cuando abraham se sale de su tierra y se va como a la aventura, ¿no? Y que pasa por todas las, las situaciones estas de que como ve que Sara es, como ve que ella es guapa y todo, pues empieza a meter en un buen de problemas, ¿no? Tratando sí, como sí. de ocultarla o de mintiendo. Todas las veces que mintió, que creo fueron como tres. De que no era su esposa, ¿no? Por lo bella que era. Sí, sí, sí. Decía mentiras. O sea, la negaba. Negaba. Ah, a... sí. Sí, sí, la negaba. Y este, pues me gusta mucho cómo, cómo aquí habla de, acerca de esa parte, y me gusta también cuando eso me parece muy lindo cómo es que ella tenía no nada más para amamantar ella, ¿no? O sea, sino que también, digo, eso no lo dice, bueno, no sé, a lo mejor yo no lo he leído, pero según yo no me acuerdo que lo dijera. Este cuando leí el, el Génesis, en aquel entonces en mis en mis años este, de cristiandad, sí. por eso ahorita me, me pareció bonito que, que dice ella que siempre había algo en su tienda, que siempre había esa luz y también el poder amamantar a más, o sea como que en todo tiempo da a entender que, que ella, siempre, siempre había algo en ella característico de que encontrabas algo, o sea en ella, en sus acciones Encontrábase ese acto de jefe en todo momento. Eso me gustó mucho como lo describe. Así es. O sea, amamantar tiene que ver con dar, ¿no? Con dar alimento. Ajá. Y a veces sí. dar alimento no precisamente amamantar es el hecho tal cual literal, sino Ajá. el poder darle al otro el alimento que necesita. A lo mejor un consejo, a lo mejor tiempo, algo que le ayude en su camino, ¿no? Sí. Uh -huh. Y, te, y aquí antes de eso dice, eh, también el Creador le atribuye implícitamente no de profecía cuando indica a Abraham, todo lo que te diga Sara atiende a su voz, hazle caso aunque te parezca mal, aunque no comprendas, ella sabe lo que tú no. Eso, eso está es, muy bueno. ¿no? Para los hombres aviondos, <risa> para los aviondos. <risa> tú qué vas a saber, ¿no? A los aviondos, que no, no, no te calles, Fíjate que eso, eso yo lo escuchaba mucho en mi casa, ¿sabes? Así como que mi papá era el que sabía de Biblia y ya la había leído quién sabe cuántas veces de Tafa tapa Y siempre sí. que mi mamá ah, quería dar así alguna opinión de algo, así, ¿tú qué vas a saber, no? Pero mira qué tremendo aquí, qué enseñanza tan tremenda nos da este libro, ¿no? Una dosis de ubicatex. Sí. <risa> lo que te diga Sara, atiende a su voz, Hazle caso, aunque te parezca mal, aunque no te guste, aunque no comprendas. Ella sabe lo que tú no. Y cuántas veces, chicas, sobre todo las que ya tenemos hijos, hacemos eso de, ya sea para nuestra pareja, para nuestros hijos, eso de, ay, ni le voy a decir, pero yo estoy viendo que está metiendo la pata. Pero mejor te callas, porque ya sabes que el otro se cree que lo sabe todo, ¿no? que tiene más este, formación que tuvo en ciertos sentidos o más experiencia o más no sé qué. Pues ahora nada más espérate a que se dé el golpe y ya le dices, bueno, es que tenemos que irnos por aquí, <risa> ¿no? Es la verdad. Como me decía una, una amiga, tú, tú, con mi hijo el mayor, ¿no? Tiene 24 años. Me dice, ¿tú qué haces con él cuando a ciertos temas? Le digo, nada. Me dice, ¿cómo nada? Le digo, no, yo me espero, solo me solo observo qué le está pasando y cuando ya está a punto de meter la pata pero si al fondo entonces sí ya le digo te voy a decir una cosa porque antes se cree como que ya lo saben ese es el problema de los hombres vamos a hablar de los hombres ahora este ese es el problema de los hombres que se la creen que saben todo y lo siento chicos no es así así que la característica de Sara obvio era profeta tampoco es para que como como decimos Qué constituirte en vidente. Me acuerdo mucho, mucho de esa parte que me, que me gustó tanto. Déjenme ver, lo estoy buscando. Eso donde te haces, donde la característica de la profecía es ver. ¿Se acuerdan de eso? Es de sabios ver más allá de lo que ves y de profetas. Eso lo tengo así súper marcado. En la página 18. Es de sabios ver más allá de lo que ves y de profetas. Y obvio, a veces vemos más allá de lo que se ve y a veces te tienes que callar porque el otro no está dispuesto a oír, no está dispuesto a prestar atención y mejor ya. Así esperas que se que pida la ayuda, ¿no? Auxilio, ¿Me estoy ahogando. pues, ah, okay, vamos a hacer esto. Entonces ¿Qué opinan chicas vamos a nos seguir nos quedamos muda <ríe> ya se me, ya me di cuenta vamos a seguir con la página 32 a ver yesna donde dice Rashi comenta Rashi comenta en nombre del Midrash que Sara es una de las cuatro mujeres de más perfecta hermosura que hubo nunca y la primera de ellas. Y en Berechit Rabah se alude a esa belleza en dos dimensiones distintas. Que tenía 100 años y la belleza de sus 20 y los pecados de una niña de 7. Que su belleza exterior resonaba de modo perfecto con su belleza interior y acaso se causaban recíprocamente. Todo esto nos da un primer indicio para comprender por qué Sara, la primera mujer profeta, es también, según el Talmud, citado, la mayor de todas. Puro Gesed que emana la luz del buen ejemplo. ¿Y cuánto emana? Cuando Sara y Abraham retornan a la tierra de Canaán, se llevan consigo toda su riqueza y las almas que hicieron en Harán. Rashi indica ahí que se trata de todas las personas que atrajeron a bajo las alas de la Shajiná, de la presencia divina revelada, de todos a quienes ayudaron a liberarse de toda idolatría y a pegarse al Creador Uno. En palabras de Rashi, Abraham iniciaba a los hombres y Sara a las mujeres. Y cuando la Torah dice que ellos hicieron esas almas, alude a que ellos les guían a la vida verdadera y son como socios del Creador en la vida nueva que sus discípulos reciben. Ay, qué bonito. Qué bellísimo. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Fíjate que... A ver, bueno, tú comentan eh, Yesma. No. Sí, bueno, arriba... Eh, no sé si todos saben que Rashi es lo muestra aquí, el más consensuado de los exégetas de de, del chat del sentido literal de la Torah. Eso está en los eh, pie de páginas de lo, de lo que leí. Y también que. Ah, bueno, que. No, esto otro era de la otra parte. ¡Wow! No, bellísima. Esta parte es hermosísima. Porque bueno, primero nos está hablando de su belleza, pero esa es una, es una belleza especial, no es, es un concepto de belleza que va más allá de la perfección de, la, de las partes del cuerpo, sino un, u, una belleza interior, una resonancia con todo lo que ella hacía y eso la hacía bella. Y, y me hace pensar en la frase del inicio, que dice que por bien hacer, se ve bien. O sea, es, es lo que ella es, lo que la hace bella, a la vista. Se genera un equilibrio, una, como dicen siempre el rap Daniel y Aide, Hashem, coherencia, una coherencia, ¿verdad? Una, eh, una sincronía, entonces hace una perfección. Es una perfección, de hecho lo dicen, la belleza más perfecta. Cuando hay esa coherencia entre la adentro el afuera, lo que es su corazón, lo que hace, wow, es la es la perfección y tiene y tiene que ver con eso, con con que no es una belleza vanidosa. Fíjense que es todo lo contrario a la belleza que conocemos, ¿verdad? Esta belleza que no que no no como que aprendemos desde niños que es está como representada por la vanidad. No, aquí es todo lo contrario, es divocidad No es véanme porque soy bella, es que es bella porque ella ve a los demás. O sea, es bellísimo, qué hermoso, bellísimo, bellísimo. Sí, fíjate, Bellísimo. Es bellísimo. Y, y esta parte que dice y las almas que hicieron en Harán, o sea, el hecho, fíjate que la belleza, eh, belleza de la Shekinah, digo yo, Sí. Provenía precisamente de atraer, de cierta manera, a las personas bajo la shejina, o sea, bajo la presencia divina, para sí. que las personas encontraran lo divino que hay en ellos. Qué maravilla, ¿no? Sí. Y esto también nos enseña que tenemos que respetar mucho y, y el, es el precepto de honrar a nuestros padres va mucho más allá de solo a nuestros padres biológicos, sino a todas las personas que nos han acercado a Shem, que nos atraen a la Shejina, las personas que nos guían, que nos enseñan, que nos hacen salir de la idolatría, porque ahí lo dice. Hicieron esas almas. Alude a que ellos les guían a la vida verdadera y son como socios del Creador en la vida nueva que sus discípulos reciben, bueno, Baruch Hashem, que todos los que tienen ese gran mérito y, y nosotros sepamos agradecerlo y retribuir también, honrar a, a todos los que nos han, eh, nos despiertan la conciencia, pues, Baruch Hashem. Baruch Hashem, qué bonito. Y fíjate sí. que, en, en, ¿qué más quiere comentar alguien más? ¿Alguien más? ¿Tanita? Yo después de Sara, si es que vaya a hablar Sara. Nadie, bueno. no, si ¿Vas hablar Sarita. Sí, a ver, a ver, chicas, permítame tantito que no me puedo... Ay, Dios, ¿quién sabe qué hago con esto? ¿Sí me escuchan? Sí, me ¿Sí? escuchan, sí, te escuchamos perfecto. Ah, ok. No, es que me, es que me tiene encantada esta chica, que, la ah, última chica Sara. que habló ahorita. Dios, ay, sí, me encantó a mí ah, me, también. Me tiene encantada con esa vocecita tan dulce que Shane me dio, porque, porque Gracias, pareciera, que, pareciera que tiene mil años este, eh, estudiando Torah. Eh, lo que pasa es que, sí, bueno, sí. yo siempre he dicho, ¿no? A veces no me gusta tanto, el, eh, um, este, ¿cómo se le dice? Este... Uh, este engrandecer o no sé o ayudar o no sé cómo se diga a, a decir de hay de siempre que hay de eso que hay del otro no porque no quiero llegar al punto eso de que hay este pues que pues en la barbera o alguna cosa así no pero siempre es bueno reconocer siempre es bueno reconocer que tenemos a alguien que nos guía que nos da que nos da que nos dé esa pauta para aprender para yo yo de ahí de puedo Puedo decir muchas cosas en cuestiones de que, eh, a, me decía, eh, cállate, observa, escucha, ¿no? Entonces, aparte, siempre yo, así como, como mi rebelión, que hacía lo que yo quería, ¿eh? pero de repente como que me llegó así la lucecita que me dijo, a ver, observa, cállate la boquita, porque así vas a aprender. Y así fui, así fui aprendiendo más todavía, porque... Porque yo observaba y, y ponía atención, pero calladita, ¿no? Entonces, esa parte, esa parte es muy, muy bueno. Reconocer siempre que hay personas que, que, que nos llevan a, a, a seguir adelante, a, a, a, a seguir estudiando, a seguir eh, haciendo las cosas que, que debemos de aprender y, y, y tan, tan, tan, tan, tan grande para llevarlas a la, a la vida diaria. A veces nos, nos, nos cuesta trabajo, pero pero amar a Shen es así como de como de, de algo así grande, precioso que, que no le no tiene uno cuestiones en, en decir a mí, luego luego bueno, yo tengo unas tías que son que son ellas son cristianas, ¿no? Y pues bueno, yo digo este cada quien, ¿verdad? Yo también fui así y y pues digo, bueno, mis tías saben lo que ellas hacen, ¿no? Pero luego me dicen, este, me, me, me oyen hablar y, y dicen ellas, dicen, ay, no, Sarita, vuelve a tu nuevo amor, y yo, y yo me les quedo mirando y me río, ¿no? Y, y, y yo les digo, no, porque si vuelvo a, a mi nuevo amor, mi marido me deja, ¿no? Y ella se me queda mirando, porque yo les digo de otras cosas, y ella, y ay, no, vuelve a tu nuevo amor, porque ellas creen que, que ando mal, ¿no? Pero, le digo yo, a, siempre agradecido que, que, que esta idea es una parte muy importante en mi vida en estas cuestiones. He aprendido mucho de ella, he aprendido mucho de ella y es muy bueno eso. Pero esta niña me tiene encantada por esa vocecita y porque ah, eso le da el punto exacto donde, donde sí es cierto todo lo que ella dice, así, como, así con sus palabras, así con, con lo que ella quiere darnos a, a, a dar a entender. Eh, es, me encanta, me encanta. Y ahora sí, este perdón por estarles diciendo tantas cosas, pero bueno. Pero ¡Qué linda, Sara! Gracias, qué, qué amorosa. Qué amorosa, gracias. Adelante, Naye. Ah, sí. Pues me gustó también mucho el hecho de que... De lo que decía este, esta chica, se me va, su nombre, porque sí, se me va vale. un nombre. A ella. Está muy padre porque porque sí es cierto, o sea, me encantó cómo, cómo lo relaciona con, con la coherencia. O sea, porque en realidad se ve que Sara ni siquiera estaba preocupada en si era guapa o no era guapa, ¿no? O sea, Sara, Sara solo era ella. Solo era ella, o sea, de ella emanaba todo y aparte. Dice ahí que era hermosa por fuera, ¿no? Pero como dice ella, como dice, se me fue su nombre, Nesh. Ne bueno, ella. Yes. No. Yes, mejor tú, decir yes. Como dice yes. Yes, yes este. me puedes decir yes. Eso me pasa igual aquí en todas partes del mundo. Tranquila, eso es normal. Yes, está bien. Ok, yes. Ajá. No, es como, como lo típico que siempre... este. Desgraciadamente desafortunadamente hoy en día son, es lo que buscan las personas, ¿no? que todo es en referencia externa. Hoy en día lo que se vive es en referencia externa y desafortunadamente lo ves hasta en redes sociales, ¿no? Y mucha gente ya no sabe lo que es o, en su defecto, se pierde o se deprime por estar viendo en el afuera. Cuando, lo que siempre nos dice Aidee, ¿no? Este, que, que siempre empieces desde adentro, que empieces desde adentro y ya después lo de afuera se compone, porque sí es cierto, cuando empiezas a trabajar lo de adentro, se refleja, y, y eso es lo que es Sara ¿no? Ella, su hermosura era desde lo que ella era y lo emanaba, aparte de que era guapa, y es lo que regularmente pasa con uno, ¿no? Cuando logras empezar a ver adentro y empiezas a trabajar adentro, y empiezas a ser, a reconocerte y a ser, porque ya sabes o empiezas a identificar qué eres y caminas en eso, si sí te vuelves hasta como más bella, o sea, sí la gente, no sé, es como eres un imán, sabes Y la gente empieza a notarlo. Y qué bonito que pueda ser por medio de, de Sara, que nosotros también podamos ser eso, ¿no? Así como ella, tan ella, tan Sara... Como ella caminaba en lo que ella era y que no nos perdamos, ¿no? Que no tratemos como de perdernos de repente en esta locura de hoy en día y que podamos ser tan nosotras y reconocernos con todo lo que nosotras somos y lo poderosas que podemos ser y, y que tenemos y de lo que fuimos dotadas para que así como ella, pues podamos también dar ese es jefe, ¿no? O sea, pueda ver esa hermosura. Bueno, Hashem. Amén. Y es todo lo que quiere decirte. <risas> gracias, Nadie, gracias. Eh, fíjense que eso de la referencia externa, yo siempre les digo: lej, lejá, lej, lejá, vayan ustedes, dejen de andar viendo afuera. Y, y también les, les comento que a veces queremos componer desde afuera lo que en realidad hay que componer desde dentro, ¿no? Entonces, esta es justamente lo que Rap Daniel muchas veces nos ha dicho sobre el tema de desde de lo divino que hay en ti, a pegarte lo divino que hay en ti, lo divino que hay en ti, lo divino que hay en ti. Eso es lo importante. Y es súper lindo también el tema de ayudar a otros a dejar la idolatría. No como una imposición ni como un juicio de decirle, ay, qué mal estoy. Sino, sino ayudarlos, acompañarlos a, a ver otros puntos. Espérenme, Felipe. Voy a ver. Listo. Es que estaba filtrando mucho luego. Bueno, les voy a contar algo que aprendí hace muchos años. Bueno, no muchísimos, pero unos pocos. Aprendí algo importante esto que decía Sara sobre el tema de aprender a callar. Aprendí a no hablar de más. Tengo mucho cuidado de no estar hablando de más. Porque hablando esto de acompañar a los demás a que se, a que se apegan del Eterno, ¿no? No es una cuestión proselitista de, ándale, ven, te invito, ni nada de esto. Sino que si alguien te pregunta entonces le dices. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien te quiere escuchar, habla. Cuando alguien te quiere escuchar, habla. Cuando no te quieren escuchar, ¿tú porque estás hablando? O sea, habla cuando te pregunten, habla cuando quieran escucharte. Y otra cosa importante es que cuando esté delante de ti una persona que tú sabes que sabe más que tú te callas y aprendes a escuchar justamente porque yo me acuerdo en, mi época, en mis épocas este, inter, que interrumpía todo todo me interrumpía no yo decía así ah, esto así ah, esto así ah, esto hasta que un día me cayó el 20 y dije, estoy metiendo la pata, porque en lugar de aprovechar lo que la otra persona me está queriendo decir, mostrar, enseñar, estoy interrumpiendo con mis pseudo sabiones, ¿no? como Esa es una parte del ego que te dice, ay, pues yo también me sé que el verde se hace con el color, no sé con cuál color, creo que el amarillo, ¿no? El amarillo y el azul forma el verde, ¿no? ¿Por qué no te esperas y aprendes a escuchar? Bueno, les paso un tip, que eso me sirve a mí, a mí mucho, ¿no? Así que aprender a escuchar es importante. Y a mí también. A, también aprender a hablar también. Habla cuando te pregunten. Habla cuando te quieran escuchar. Si tú estás con una persona y la persona no quiere a, a escuchar lo que dices tú te callas, Sarita y yo somos amigas, nos conocemos amigas y cuñadas desde hace un montón de años 20 años, 15 años, ya dice 20, nos conocemos hace 20 años y resulta que ella sabe que cuando salgo normalmente no hablo solo estoy callada porque no voy a desperdiciar palabras si no quieren escuchar y ella también está aprendiendo eso, <ríe> ella también está aprendiendo eso, así que bueno, no es el momento ahora porque ahora no estamos dando como una clase ni mucho menos, ahorita justo es todo lo contrario, es un club de lectura donde todas comentamos, este, pero les paso el tip por si les sirve o si les ahorra camino, porque fíjate, si tienes por ejemplo aquí una persona que tú sabes que tiene mucha sabiduría, entendimiento, conocimiento en un tema, pues si va a estar contigo 15 minutos, 20 minutos, yo aprovecho que me diga todo lo que me tienen que decir, ¿eh? O sea, yo cuando me reúno con personas que admiro, que son personas que digo, a ver, ¿qué me va a enseñar? Yo, mira, calladita me veo más bonita, calladita, calladita. Y escucho, escucho, escucho, escucho, y si es posible, anoto. Digo, ¿puedo anotar? Yo así, anoto, ¿no? porque es importante ir aprendiendo eso es importante y este es el tema de, justo de lo que hacía Sara y Abraham en traer y atraer a personas bajo las alas de la Señorita eh, ayudándolos acompañándolos a sacar a salir de la idolatría y todo esto así que bueno que todas aquí nos convirtamos en Sara que podamos tener esta presencia divina tan evidente que podamos hacerlo principalmente con las personas que, que amamos y de ahí alrededor, ¿no? Así que, Muchas gracias. Seguimos. ¿Quién quiere comentar algo? Repito, eso solo es un tipe. ¿eh? Aquí es club de lectura, todos hablan e interrumpen cuando quieren. Aquí... Ahora ya no van a hablar, ¿ok? Vamos a seguir con, ah, bueno, Rashi se quedó, Yesna, en la página 34, donde dice Rabí Menajem. Yola, quiere seguir leyendo? Eh, sí, ¿hasta dónde les sigo? Hasta donde nos inspiremos. Ok, <ríe> vale. bueno, entonces. Hasta donde nos como un tema para poder comentar. Ahora cierro como un tema. Sí. Um, Rabbi Menahem, es donde seguimos, ¿verdad? Sí. Rabbi Menahem Azaria Dafano el Ramá explica en un artículo incluido en su libro Azarat Amarot: es Ein, Shin, Resh, Hei. Mem, Aleph, Mem, Reish, eh, Ta. ¿Está correcto? Sí, Cuyo título se podría traducir por diez artículos o diez pronunciaciones aludiendo a las diez veces que Elohim habló en Génesis de la creación. Que Sara es apudada en Kolhai. Es Aleph, Mem, es jav. Sí, el eh, Lamed, mmm, aquí sí no me acuerdo de esta letra. ¿Está? Es que estoy perdida, no sé dónde está. Eh, abajito en el segundo renglón. Es ¿En qué jef. página está? Aide, sí está. ¿verdad? Ella está en la, en la página 34. Donde 34. La línea 3, ¿sabes dónde dice Rabí Menajem, Aide? Sí, ella <risa> leo, está leyendo a salir, lo que es que ella. Ah, ya. Leo. No, het you. Sí, vale. Si yo, Hablo de toda la vida, sí. ¿Leo sin ¿sí sí, los artículos it. de abajo o leo los artículos de abajo? Sin los artículos, para que no nos entremos ¿Sí? Ok, bueno, entonces comienzo. Rabí Manahem Azaria Dafano El Ramá. Explica que Sara es apodada M. Em Hay eh, Alef Mem Hab Lamet eh, Tab Yud. Madre. Tab Yud. Ok. Madre de toda vida. Que es decir, madre de todo quien vive con vida verdadera. Lo que alude a los justos sagrados Sadikim es Sain Dalek Yud Kuv Yud Mem. Entre, yeah. quien... ¿Sí? Sí, perfecto. Entre quienes se cuentan todos los verdaderos conversos, en el sentido de que quien abandona las delusiones idolátricas y se apega al creador uno y a su ley, y de los justos sagrados está escrito, que aún después de muertos se les considera vivos, mientras a los malvados, aún mientras viven, ya se les considera muertos. Y el Malvi M lo detalla aún más que lo fundamental de la vida es la vida de la conciencia de la mente, puesto que la vida de las sensaciones y las emociones es la del reino animal todo y no especial de los humanos. De ahí que Sara, que ilumina la conciencia de las mujeres y les enseña a pensar y comprender rectamente, les está dando vida. Para ayudarnos a comprender lo que Sara representa, el Sagrado Soar la, compra, la compara nada menos que con Java Eva. Es... Mmm, ay, esta letra se me, se me pierde, no la ubico. Es Hetbab Hei. Hetbab Hei. Gracias. A quien Adam llama así, porque es M. Em Colhai. Mem. Um, Kaf Lamed Yud, Bien. Madre de toda la vida. Dice el Soar que ha ba se dejó seducir por la serpiente y trajo muerte al mundo y a su marido. Vino Sara y la, la serpiente vino a ella en diversas formas, incluidos los dos reyes de la que la raptaron, etc. Y ella salió impoluta y pura de todas las pruebas. Y por mérito de Sara, ella y Abraham salieron enteros y más fuertes y seguros de cada desafío. Y por ello Sara obtuvo una vida superior en una conciencia perfecta. Para ella y para Abraham y para su hijo tras de ellos. Por ello está escrito y fueron, serán las vidas de Sara, las vidas de las de ella y de las de todos. Hay un momento más, el último en la vida de Sara, en que identificamos profecía. Sara tiene 127 años. Así nos cuenta Rabbi Eliezer Ben-Arconus cuando Abraham estaba en su camino de retorno desde el monte Moría, O sea, inmediatamente después del episodio de sacrificio de Isaac, se encolerizó el Satán, puesto que no logró su cometido. Había intentado que Abraham se rebelara y se negara a sacrificar a su hijo. Luego confió en que el siervo no sería aceptado en lugar de Isaac. Ahora necesita otra víctima para el sacrificio. ¿Qué hizo? Don, fue donde Sara y le dijo, ¿acaso, ¿Acaso Sara no has oído de lo que sucede en el mundo? Le dijo, no. Díjole él. Tu, tu hombre anciano tomó al joven Isaac para sacrificarlo en ofrenda que se eleva y el muchacho llora y se lamenta porque no, puede, porque no se puede salvar. Sara comenzó a llorar y a gemir. Lloró tres voces de llanto y tres de gemido y voló su alma y murió. Sara tuvo una revelación profética, una visión de largo de algo que está sucediendo en otro lugar por vía de estar lista a conectar de modo consciente con el habla angelical y su corazón no soportó el espanto que le produjo la noticia. Ahora sabemos en el paradigma de siete mujeres profetas que, no, que nos legaron los sabios antiguos, Sara, la primera y la más grande, tiene dotes de profecía, que se manifiestan en lo particular, en las encrucijadas intensas de la vida, y tal capacidad se ve íntimamente relacionada con la maravilla de sus cualidades y su amor, que se representa también en su apariencia de belleza sin igual. Una profeta mujer, un modo femenino de profecía que plantea un camino claro y comprometido. El camino de Sara incluye al de todas las que lo siguen. No nos lo enseñan mujeres, más todo hombre que sepa dar lugar sano a su conciencia, a su lado femenino, es hábil de caminarlo. Gracias. Y de eso, ¿qué más tienes que comentar? Pues me llama mucho la... bueno, en sí, toda la lectura está hermosa, pero me llama mucho la atención lo que comenta de de la prueba tan fuerte que se le puso en este caso eh, a Eva y se supone no, no bueno no la trascendió y cómo después viene Sara eh, y se le presentan prácticamente pues, las mismas pruebas y ella pues sale avante de todo eso por lo cual gana un mérito muy grande y de ahí me llama la atención lo que es el porqué de tantas cosas que se nos repiten, que se nos dicen, el aprender a observar, como dices tú, tener los observadores habilitados, ¿por qué? Porque si sabes ver eh, y tienes un acompañamiento en guía de conocimiento de alguien, eh, obviamente vas a ser un poco más acertada a cuando va uno, este, pues como estábamos antes, en cuestión de que pues, ni la religión logra, eh, por más que leen y, y nos dicen tantas cosas, son como palabras, como palabras sin vida, porque pues en sí no hay una guía, la gente se mueve como quiere o como puede pero son como palabras muertas a pesar de que tienen un poder, pero no se les da vida a través de, como entiendo yo, una interpretación correcta, entonces siguen sin entender o seguíamos sin entender y de ahí que lo me dejó sorprendida cómo dice que ella salió pues limpia entre los ojos de Hashem de de esa prueba tan fuerte y hasta ahí me quedo, fue lo que me ay hasta se me puso la piel chinita porque dije ay bendito Dios pero si nos dicen y nos dicen y nos dicen y por algo hay que atender y como dices tú calladito nos vemos más bonitos atendiendo y con paso seguro porque por algo es y por algo están eh, los escritos que que Hashem nos da Bueno Hashem Bueno Hashem Gracias, Yolanda. Naye, Yesna, Sarita, Aide, Nancy, ¿quieren comentar algo? Bueno, Rosita, yo veo que aquí, o sea, Sara está rectificando a nuestra a nuestra madre, porque ella es madre de todos, ¿verdad, Jabá? Ella hizo bien, pasó pruebas que Jabá no pudo pasar. Bueno, Jabá era la primera. <risa> ella, nos, ella, ella fue la primera. ¿no? todos nos equivocamos como que a la primera y después vamos aprendiendo, ¿verdad? Desde lejos, sí, bueno, uno ve el, el hilo, ¿cómo se llama esto? Cuando vemos las eras geológicas y, y vemos como que, bueno, a lo largo de todo eso se ve como los mismos procesos de, de, de evolución de la vida, ¿no? Entonces, bueno, me recordó mucho... Al Shabbat, ¿verdad? Qué lindo, porque se encienden las luces para, para, para eso, para nosotros. Todas nosotras tenemos que un, un poquito de Sara de y de Shabbat, de o sea, tenemos que seguir esa, esa obra, ¿verdad? O sea, seguimos en eso, deberíamos seguir en eso, ¿no? Todas nosotras, bueno, los hombres también. No, bueno, las mujeres, porque... Es un rol femenino. O sea, tenemos que seguir trayendo luz, ¿verdad? O sea, es como nuestra misión de, de todas juntas. ¿Sería algo así? Me gustó que dices, seguimos en eso, seguimos en eso. <risa> Qué bueno. Gracias, Yesna. ¿Quién más quiere comentar algo? Bueno, eh, es, es medio pregunta, ¿no? Por eso, o sea, es como que lo veo así, pero no, no sé si está, está bien. Yo lo veo así, pero es, está más o menos acertado. O sea, somos todas juntas, tenemos que comunirnos para traer esa luz. ¿Es algo así? Todavía Ajá. hoy. Pues vamos a preguntarle al rap, Daniel. Eso, le vamos a preguntar. Eh, el punto, realmente yo creo que es una, le, una labor individual primero constituirte en cada una de las mujeres profetas que estamos estudiando en este libro de siete mujeres profetas qué parte va más resonante contigo primero tú primero individual y luego en lo colectivo ¿no? ok, claro, claro okay. primero es contigo y después en resonancia con los demás, con las chicas con o sea, entonces sería encender luz dentro de nosotras mismas, pues, cada quien yo dentro de mí misma primero, ¿no? sí, primero Antes de iluminarte, que... y fíjate que aquí habla algo sobre el tema de la mente que me gustó que dice Rap Daniel que ay, ¿dónde dice? que um, lo fundamental de la vida es la vida de la conciencia, de la mente, puesto que la vida de las sensaciones y las emociones es la del reino ni para todo y no es precisamente de los humanos. De ahí que Sara ilumina la conciencia de las mujeres y les enseña a pensar, comprender rectamente y les está dando vida. Dan, les está dando vida cuando les enseña a pensar y comprender. Pero bueno, pensar y comprender apegados a Torah no pensar y comprender a lo que se me ocurre, ¿ves? Por eso es importante uh -huh. estudiar, Acuérdense que siempre les digo? El pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Si yo no estudio, uh -huh. como decía Yesna, en los cuatro niveles de la interpretación del autor, si no trato de ir estudiando poco a poco, aunque sea una cosita con el día a día, no voy a aprender a pensar, ¿por qué? ¿De dónde te viene la capacidad de pensar rectamente, sino de la Torah? Y, y otra cosa que decía, no me acuerdo si Nayeli o Yolanda, que de pronto, aunque hayas leído Biblia, ¿no? Hablando de Biblia, aunque hayas leído Biblia, de pronto solo pasaste tus ojos por las letras porque no entendiste nada, y peor, porque entendiste distorsionado. Sin contar que cuando, cuando no hablamos de Torah, sino hablamos de las Biblias, hay una traducción muchas veces que no tiene nada que ver con la, con la Torah y encima de todo que no está la transliteración correcta, ni siquiera tiene un sentido lo que estás leyendo. A ver si me explico. Cuando a mí me dicen, oye, voy a empezar, o sea, que ya les platico todo el tema este de lo básico, de ser idolatría, ¿no? Kinder 1, cero idolatría. Me dicen, voy a comprarme una Torah. digo, ándale, cómprate la Torah. Me dice, voy a estudiar. Le digo, no estudies. Me dice, ¿cómo? ¿Cómo que no estudies? No, no estudies. ¿Por qué? Porque si yo voy a leer Torah sola, si yo voy a leer Torah sola, la voy a leer con mi mentecita. Que mi mentecita está en una cultura, en unas creencias, en unos valores, en un idioma que realmente no está apegado en totalidad a lo que la Torah quiere decir. Entonces voy a entender lo que quiera, lo que quiera no en un sentido negativo, ¿no? sino para lo que me alcanza más bien. Voy a entender para lo que me alcanza. Por eso mejor, dicen los sabios, hay que estudiar de un gran árbol. Hay un montón de videos en, en YouTube de todas las allá y de todo, del rap Daniel Hinerman. Entonces, la verdad que yo he estudiado añísimos antes de conocer al rap. O sea, él ni sabía que yo existía, pero yo ya estudiaba Torah con él. Entonces, eh, estudiar, estudiar, estudiar de que alguien te explique lo que la Torah quiere decir. Y vas estudiando poco a poco y se te va quedando unas cosas y se te van olvidando otras. Entonces vas cambiando tu mente. Vas haciéndote en una mente Torah. Aparte, eh, una de las chicas dijo que, que, no, se, que no se entendía o que, o que era una unas palabras que leían pero eran muertas sin vida. Claro que sí, así es. Porque hay una cosa que... El otro día una persona se enojó conmigo, <ríe> para variar, ¿no? se enojó conmigo porque le dije que no importaba no toda su inteligencia, ni su sabiduría, ni aunque fuera, este, aunque trabajara en la NASA, ¿no? o en las cosas así más super wow, hiper power de la humanidad. Si no tenía Torah, todo lo que, lo que él sabía era vano y vacío. Y dijo, no, pero, pero es que yo sí estoy estudiando. Le digo, así, ah, si ¿Sí estás estudiando y reconoces que el eterno es uno y único en todo esto, así, en dos palabras. No, pero es que le digo, ves, solo estás estudiando y tu ciencia y tus matemáticas y tu física cuántica y tu física mecánica y todo tu ingeniería te lleva arrastrando porque realmente, es algo más sutil, resulta que la Torah se esconde de ti, y me dice, ¿cómo?, le digo, sí, sí, sí, la Torah, ya voy a decir algo grave, la Torah se esconde de los profanos, entonces, ¿por qué crees que nosotros siempre decimos, abre mis ojos para que pueda ver los secretos de tu Torah?, la Torah es un código, o es así como un secreto, que solamente te va a hacer un clic, cuando de verdad lo divino cae en ti, está activado en lo divino en que eres. Y ese punto de divinidad, y podemos ser totalmente ignorantes, ¿eh? o sea, no sabemos nada, apenas voy a mereshit, apenas, ¿no? Dicen, dicen los sabios que si comprendiéramos la letra bet, comprendríamos todo lo demás. Eh, apenas voy a mereshit, pero resulta que la Torah es, pues es la, es... Es el eterno, ¿no? Es como la presencia de, de Dios en la tierra, es, se dio a nosotros con oídos Dios de las letras, porque al final cada una de las letras, y felicidades a las chicas preciosísimas que ya se saben en el Alephbeth, ahí vamos, ahí vamos, no sabemos leer hebreo, claro solamente no sabemos las letras, pero bueno, ahí vamos avanzando, entonces vamos avanzando poquito a poquito ir aprendiendo, adquiriendo esta habilidad de pensar rectamente conforme a la Torah y que la Torah, la verdad, por pura misericordia de Hashem, se abre a que nos caiga el 20, como decimos en México, se abre a que tengamos vina, porque la comprensión y el entendimiento solo viene de Hashem pues estar estudiando, aprendiendo, pero la vina la comprensión viene de lo alto. Dice la Torah que de Hashem proviene la sabiduría y la inteligencia. Entonces el entendimiento no es algo que te dé un maestro, el entendimiento no es algo que te ganes tú porque eres tan linda, sino, o tan lindo, sino es por pura misericordia de Hashem. Hashem le da entendimiento a quien Él quiere. Entonces cuando se te abre esa chispita de, ay comprendí algo, ¿No les ha pasado que leen algo de Torah y así dos rengloncitos y se le hace como un portal, así como súper otra dimensión que están comprendiendo algo tremendo? Algo así. Hasta ahí. ¿Quieren comentar algo? Ahí, de, si me permites comentar algo que me pasó ahorita en referencia a eso que comentas. Eh, cuando, ya ves que cuando íbamos a comenzar la clase, comentaba, creo que fue Nayeli, de que leía el libro y, y se regresaba, y se regresaba, y se regresaba. Y ya sabemos que, bueno, este, este club de lectura es para tratar de, de comprender este, los libros del rap. Pero fíjate que ahorita yo me pasó algo bien, no sé, este, me, me llamó la atención. Porque ya ves que en las lecturas de, de las plegarias y demás, pues te ayudamos ahí con los salmos y, y como que es una lectura ya más fluida y no sé. Pero en especial en esta lectura sentí una vibra muy, muy fuerte o una energía muy fuerte. ¿Por qué? Porque al momento de estar dándole vuelta las hojas, de hecho mi garganta la sentía como súper cerrada o pesada pero como cuando te cuesta trabajo digerir algo. A ver si me logro explicar. Como si me costara trabajo y dije yo, o sea, yo pensaba, es una lectura y entonces como que me trababa y me trababa y la impresión que hice me la hicieron grande, o sea, problemas de vista o de lectura aquí no iba a tener y no, era, era como si fuera con el freno de, de puesto y manejando. No sé si me explique. Entonces, como, como hay como una envoltura, eh, por ejemplo, cuando compras ciertos tipos de queso que traen como una película muy delgadita para que entre uno y otro no se peguen y la quitas, prácticamente puedes ver que es un queso y lo ves, pero la tienes que retirar para obviamente poderlo disfrutar. Eso me pasaba cada que daba vuelta las hojas, entre que iba así como, como pesada, rara y luego al estar leyendo era como que se quitara una capa de no sé qué. Ay, no, fue algo bien raro. Y bien bonita la lectura y, pues, bueno, tratando de leer y de, de, de entender, pero literalmente se siente una energía, como dices tú. Y hay una frase de, de no me acuerdo y no la he podido encontrar igual y tú me ayudas después con eso. Este Que recuerdo que dice que Hashem permite que conozcamos de su conocimiento solo lo que él permite, que tiene referencia a lo que tú dices de que la Torah se esconde de los profanos, o sea, incluso, bueno, yo siento, nosotras estamos aquí tratando de, de leer, de comprender, de, de con nuestra mejor voluntad, este, nutrirnos de, de, un escrito tan bonito como esto, este, y Hashem nos da esa bendición tan grande de poder, revelarnos este conocimiento que te digo por eso se me puso la piel chinita porque dije yo qué me pasó terminé la lectura y en, en automático mi garganta otra vez bien me sentí otra vez tranquila no sé como si fuera derrapando con el freno fue algo bien bien impresionante y pues nada agradecer el estar aquí porque pues nos nutrimos también de todo lo que las demás chicas a través de su de su vista, de su conciencia, aportan y nos nutrimos todas. Y te digo, no, mis respetos para todo este, este conocimiento que adquirimos porque sí fue bien fuerte lo que me pasó hoy. este Baruch Hashem, que más adelante estemos un poquito más fluidas y en comprensión también. Entonces, eso era lo que quería comentar. Gracias, Yolanda, muy amable. Y baru Hashem, realmente vamos así a como quien dice, escalando, ¿no? poco a poco, paso a paso, por eso nos dan, si Hashem permite 120 años o más, y cada vez que, por eso pasa lo que dicen Nayel, lo lees una vez, captas una cosa, lo lees otra vez, captas otra cosa, lo lees otra vez, y así, todas las veces que lo lees, le vas a captar algo, porque la Torah también es así, eh, se hace toda la lectura de la Torah en, en un año, digamos, en un ciclo de todas las allá y vuelves a empezar. Imagínate que Bereshit, que es la allá número uno o la sección número uno de la Torah, este, tuvieras 50 años, digamos, leyéndola y ya se le acabó el jugo por decir algo, ¿no? O sea, ya no hay nada más que decir. No, siempre hay algo más. Siempre que lo lees vas a descubrir algo. O sea, se te va a abrir más. El entendimiento, la comprensión de, del tema, ¿no? A mí me pasa con los salmos, que estamos haciendo ahora lo de los salmos todos los días, me está pasando que leo un, un salmo, no hombre, yo estoy así impactada con, o sea, me quedo así como "Wow", ¿no? Hasta punto el nombre del salmo este, para estudiarlo luego. Porque digo, híjole, esto no lo había entendido, no no lo había comprendido. No y es justamente esto de que se abre esta la gracia del Eterno no a, da, a, a iluminarnos de manera que tengamos comprensión. Así que Baruch Hashem, por todo. Así que bueno, chicas. Si ¿Te puedo, algo puedo decir algo sobre eso, Aire? Sí, Solita, ¿cómo no? Con mucho gusto, que sí, es verdad. Ahora que estamos en esto de los de los salmos, es, es algo así como que luego lees el salmo tan profundo que dices, wow, es para, para mí, ¿no? Porque realmente como que como que estás leyendo todo lo que en realidad tú de alguna forma pasaste, y, y el salmo te así como de que wow cañonísimo no y, y te vas a lo profundo porque en, en, en realidad digo siempre siempre he escuchado desde que Aide idea me, me, me comenta luego cuando yo le digo oye de por qué este por qué eso porque porque no lees ahorita nunca lees y entonces esas cuestiones me, se me han quedado muy muy así entonces ahora este leo una una frase y digo a ver ¿Qué, ¿Qué me da esa frase? No, le voy a buscar, voy a, voy, a, voy a buscarle. Y es esa parte, ¿no? De buscar qué es lo que dice esa frase, la profundidad de esa frase, la profundidad de la O, de la A, de la T, de la, la profundidad de la palabra. Hay que buscar, porque algo nos tiene que decir, algo nos dice, ahí están los códigos, ahí están los secretos. Entonces, esa parte, yo le agradezco mucho a Shen, que abra así de momento el entendimiento y me llega la luz y ¡boom! dije, ya la agarré, ya sé, ya sé, ¿no? Esa parte, ¿por qué? Porque hay alguien que te está diciendo, ¿no? Y, y, y antes, pues bueno, yo lo mismo, a lo mejor el mismo o menos poquito tiempo que, que hay de estudia, estudio yo también, Torah, ¿no? Pero pero obvio, ¿no? La, la, la, la idea para mí es como una hervillita, ¿no? También, o sea, porque ustedes en realidad, pues bueno, la ven así a través del, de la pantallita, pero yo la tengo aquí en vivo y en directo, y, y, y, y es así nada más que trabajo, Torah, eh, todo lo que hace, yo a veces hasta le digo, oye, ya párale, porque a veces está, o no vaya a hacer eso porque esto y porque el otro. No, Sarita, no, pero es una mujer que todo el tiempo está estudiando. O sea, si, si, si ustedes fueran a su casa, no, no, no, no. Es una cosa así como que entras ahí al lugar, al lugar sagrado ese que ella. Ella hizo y sientes una energía padrísima, ¿no? Porque sus libros, ¿ves? Yo veo todos los libros y digo, wow, cuánto dinero esta mujer, ¿no? Bueno, ha, no. Ha, <risa> ha gastado, pues. Entonces, esa parte es de, de que uno debe de, de, de dar gracias a Dios que tenemos la oportunidad de que hay una una herramienta que nos da esa, esa pauta para, para, para avanzar, ¿no? Entonces, sí, es importante que cuando, cuando uno diga, ah, esto es, esto, irse a eso, a esa profundidad, a, ese, a esa cuestión que nos quiere decir qué es eso, pero más profundo. Eh, entonces, pues bueno, eso nada más fue que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Arita gracias. En nombre de Ludita Nada, ojalá ahí vamos, ahí vamos, poquito a poco, paso a paso, Este, soy más verde que un, que un limón, pero bueno, ahí vamos. Luego que, Sarita a veces, antes, fíjate que ya no me pregunta casi, porque me preguntaba tal cosa, ¿no? Y yo le ponía, ponte a leer, era mi respuesta, y seguro que Sarita se enojaba, <risa> pero fue aprendiendo, y, dice, <risa> y después ella me decía, ya no te voy a preguntar, ya investigué esto y esto y esto, ¿no? Y también se compra sus libros, investiga todo. Entonces, creo que esta parte de dedicarnos, como hacemos ahorita estudiando el libro de, de Daniel Hinerman, Siete Mujeres Profetas y todos los demás, es, uno, es un punto importante de dedicarte, porque, porque también el estudio cuenta y tiene méritos. en Los sabios hacen esto de... Estudiar algún tema y el estudio dedicarlo para mérito de tal cosa, ¿no? Para sanidad de alguna persona, para situaciones que, que se requieran, de, de dedican los tiempos de estudio como un mérito también, eh, digamos, generado. Entonces, eso también es méritos. Por eso les dije, vamos a hacerlo en la lectura porque eso también suma nuestros méritos, que vamos haciendo nuestro backup de méritos para cuando nos salga la emergencia, ahí tenemos como un, como un respaldo, ¿no? Así que, muchas gracias a todas por estar acá. Aide, ay, ay, yo quiero hablar. <ríe> Adelante, querida Nancy. Qué bueno yo que lo hay, querida Nancy. Yo, yo, yo primero quiero agradecer, ¿no? Que me permite me, me permite estar en este hermoso club de, de lectura y, y agradecer a todas, a, a todas, y como tú dices, ¿no? Para mí sí ha estado bien escondida la Torá porque o sea yo yo desde ese tiempo te sigo ando metido en eso pero yo o sea no sabía ni de lo que se trataba ni nada de eso y cuando te preguntaba o alguien te preguntaba y decía decía no explico entonces decía pero es algo o sea es algo que o sea o sea yo o sea podía haberme retirado de o sea salido del chat y de todo o sea pero pero decía, hay algo allí y voy a seguir. Y cuando me, y, y me incluiste en una triada y fui entendiendo, de, de a, al menos ahora que estoy, estamos en los salmos, como tú dices, eh, el, le, leímos el mismo salmo, leo ese salmo y vuelvo a repetir. Y es otra cosa, digo, pero sí si leí esto y no parecía que decía esto y cómo. Y se me ha aprendido a mí, en mi, en mi mente, en mi corazón, es como una luz, o sea, es, se ha cambiado, ha cambiado mi vida. Y, y he cambiado yo, y alrededor ha cambiado muchas cosas en, en mí. Eh, es, estoy en un momento difícil, pero, pero digo, ahora no estoy sola. Tengo con quién conversar, a quién pedirle, a quién elevar a quién, a quién mis plegarias, sé que alguien me está escuchando y me va a oír y me va, me va a suplir todas mis necesidades. Y, y como tú dices, eh, o sea, ni siquiera yo les he dicho en mi casa, en mi familia, pero todo es como curiosidad y, y, y una hermana mía, la que me sigue, o sea, parece es muy difícil, ¿no? O sea, en esto, porque tiene un marido que todavía, ya no sé, vive en su voz pero dice, mm, páseme algo, dígame qué hago. Quiero a lo mejor leer un, lo que dice de los salmos, son los mismos salmos, le digo, sí, pero es más o menos lo que yo le entiendo poco, te explico, de, dice, yo, yo estoy bien en dificultades igual, dice, pero, pero yo creo en lo que usted cree y siento una energía que ya no me no, sé que no me va a pasar nada mal, o sea, es así magia, o sea, no, no sé ni de, ni de dónde apareció, pero... O sea, mi vida es otra cosa, o sea, no, no tengo palabras para de, más para decir. Hashem, gracias Nancy, gracias. Fíjate, cuando digo el tema de no explico, a veces, por ejemplo, también tenemos que ser sabios en cuándo vas a explicar algo o no, porque a veces decirle algo a alguien es este destruirle sus creencias, y si le destruyes las creencias, ¿en qué se va a sostener? Mira, la verdad que yo aprendí esto, ser muy respetuosa con las personas en ese sentido. Unas, las personas tienen creencias, entonces las creencias son como sus muletas. Entonces sus muletas las llevo, los llevan por aquí, por allá, ¿no? Cuando no están, como dices tú, cuando no están integrados en un equipo, en un grupo, en donde de verdad vamos a estar dedicándonos a cambiar nuestra manera de pensar, aprendiendo a pensar, como dice Daniel, eh yo no explico porque explicarle le va a ser más mal que bien imagínate que yo le digo todo eso que crees no es todo eso que piensas no es todo eso que sientes no es y entonces va a decir entonces mis 40 50 años que he vivido aquí no sirven son en vano es basura y yo no voy a decir que sí o que no primero porque yo no voy a poner aquí o sea le quito esa muleta yo no voy a poner ahí para para que se recargue en mí porque una de las uh -huh. cosas que tenemos que aprender a hacer y ser muy sabios en que las personas sean autosuficientes en su manera de gestionar su divinidad tenemos que enseñarles a aprender a pensar a gestionar su divinidad y una cosa que me encanta decir que no te necesiten para nada que no te necesiten para nada porque si generamos este aspecto de que necesito que esté, que necesito que me diga, que necesito, necesito, necesito, entonces volvemos al mismo tema de la idolatría, muy sutil, cuando las personas se quieren hacer indispensables para otros, entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo a pensar, aprendiendo a gestionar nuestra divinidad, aprendiendo a dar los pasos con la vida de Hashem, y lo que sí hacemos es, a ver, vete por aquí, casi siempre cuando me preguntan algo, les digo, bueno, haz esto, esto y esto, pero ¿quién lo va a hacer? Tú, no yo. Yo hago para mí y tú haces para ti. Ese es el tema. Entonces, eh, ahí vamos. Muchas gracias, Nancy, y te felicito porque tú vas muy bien. Abrazo. Sí. Sí. Mi Nancy querida, un besito, mi Nancy. Mi Nancy sí, querida, yo también. Yo, yo también te admiro mucho. Eres muy linda. Te quiero. Gracias, yo también igual. Gracias, Ari. A ver, Nusca Gutiérrez, que creo que es idea. Sí. en cuanto a la lectura pues apenas poniéndome al día llevo atrasadas dos que ya ya vi los videos esta vez sí me hice mi tarea y leí y me encantó me encantó porque es una mujer profeta y que era una mujer tan tan generosa que por eso Dios la bendijo tal vez no sé si sea un don o no sé cómo llamarle de ser, una, de ser profeta y era tan generosa que por eso también la dotó de abundancia, abundancia en todo. Esa es la parte que más que más me gustó, pero sobre todo me gustó la última parte donde dice que el camino de Sara incluye al de todas las mujeres que la siguen, porque nos lo enseñan mujeres, pero también dice así, más todo hombre que sepa dar lugar sano en su conciencia a su lado femenino es, es hábil de caminarlo. O sea que también así como nosotros debemos o, o, o es que no sé si son las palabras adecuadas, debemos o tenemos que reconocer nuestra parte también masculina porque forma parte de nosotros. Los hombres también podrían tener algo de Sara si reconocen su parte femenina. Y eso está padre porque nos integra a todos. No solo es exclusiva de mujeres o no solo es exclusivo de hombres, sino que todos podemos, o sea, incluso todos tal vez estamos dotados de muchos dones que no nos hemos dado cuenta o no hemos desarrollado o no sé, porque escucho las opiniones de las demás y yo siento que estoy en maternal pero así de que mi segundo día de maternal siento que todos ya ya avanzaron más que yo y acabas sí. de decir algo muy importante que iba yo a decir o sea eso era lo más principal siento últimamente o sea estos, estos 15 días como que todo lo que bueno yo siempre he sido muy rebelde en ese sentido de que no soy de apegarme de ni a estampitas, ni a cosas. O sea, siempre que es que rezale a zancuritas, es que rézale a, a fulanito. Entonces, siempre he sido rebelde en ese, en ese sentido de que, y no, ¿por qué le voy a pedir a ellos si yo le puedo pedir directamente al, al mero mero? no Y yo siempre he dicho, bueno, este, yo sé que existes, yo sé que a mí no me lo... No me lo mandes a decir o si me lo vas a mandar a decir con alguien, haz que yo sepa que eres tú en una frase, en una canción, en una lectura. Y así lo he hecho. O sea, yo sé, yo sé cuándo son esas señales, así me lo ha hecho sentir. Sin embargo, como que últimamente me he dado con más cuenta de muchas cosas o he experimentado Muchas cosas que ya están chocando con mis creencias, que es lo que acabas de decir. Entonces, como que estoy en esa etapa de que, espérame, espérame, como que esto todavía, ya, o sea, ya lo estoy experimentando, lo estoy sintiendo, pero yo sé esto, a mí me dijeron esto, yo creía esto. Entonces, como que estoy en esa etapa de que estoy chocando y me doy cuenta que todavía tengo cosas muy, muy arraigadas todavía. Sí, fíjate que hay que ser muy respetuosos con eso, porque tengo, me <ríe> acuerdo, un este, mejor amigo de mi hijo mayor, que lo conoce desde que tiene 5 uh -huh. años, son amigos desde, desde chiquititos, hablo con él de estos temas, ¿no? Y, y con él, pues lo conozco hace 20 años y es como el hermano de Emilio. Entonces, hablo con él así tal cual, o sea, ahora sí. Clarito, ¿no? Clarito como va el Y me dice un día, me dice, ay, Aide, me, me, me diste justo en las creencias. Y dice, me diste justo en las creencias. digo, pues sí, y es que tus creencias te sostienen y con eso has vivido 30, 40, 20 años, ¿no? Y hay que ir gestionando poco a poco, paso a paso, sin imposición, sino que vaya siendo verdad en ti. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de las verdades amadas? Algo que se va haciendo verdad adentro de ti, esa es la belleza de Sara. Algo que es verdad adentro de ti, va a ser verdad adentro y va a ser verdad afuera. Y vas a andar en esos pasos, en esa verdad, en esa certeza. Ya no es creencia, ya pasa a ser algo en ti. Ya pasas a ser lo que la Torah habla de la Torah hombre o mujer, ¿no? a Hombre en el sentido de, de humano, pero eso es el tema, que se va haciendo, te, te vas constituyendo en cada cosa que vas adquiriendo para ti y se va haciendo una verdad profunda que aunque te diga quien te diga, tú dices, no, eso es verdad para ti, o sea, para la persona que te diga que por ahí no es, pero para mí es verdad así y andas en esa verdad, esas son lo que yo llamo mis verdades amadas y mis verdades amadas van mutando obviamente y van siendo perfeccionadas conforme se van abriendo las, los secretos de la Torah, se van abriendo, voy comprendiendo y hoy por ejemplo estoy estudiando algo sobre canales, no voy a explicar ahora, pero dije ah eso está interesante, entonces vas haciendo, constituyéndote en eso y, y es más, es puro y es sagrado y es la presencia divina y entonces andas en eso y eres luz para ti y luz para tus amores, ya dije que los círculos concéntricos son importantes y así te vas expandiendo, pero querer conquistar al otro, conquistarle la mente para decirle es que esto no es así. Ay, no, qué terrible. Por lo menos yo no, no, no, no. Gracias. Así como llegan los testigos de Jehová a, a, a golpearte la puerta y así. Y entonces es algo que no resuena así, pero, o sea, esto que, que ahora yo vivo es como que se me prendió el foco, la luz. Se me prendió el foco, literal. Así es Nancy, y es, y es algo, es algo como dicen las chicas, y de aquí no me muevo, ¿Por qué? Porque es una, es esto que te digo, una verdad amada, algo que es, constituye, se constituye en ti profundamente esto que vas adquiriendo. Así que bueno chicas, muchas gracias por estar en esta reunión de Club de Lectura de Abra Cadabra Ediciones libros de rap daniel hinerman hoy cerramos con sara nuestra lectura del libro de su libro siete mujeres profetas que está disponible en Gamrod y está disponible también en amazon para impreso y los que no lo tienen lo pueden adquirir para disfrutarlo para disfrutar a las profetas que siguen que no vamos allá a repasar pero está miriam cuando tomó la pandereta y salió y antes mandó a su padre a desposar a su madre de nuevo, cuando cuidó de Moshe en el nilo Eso me gusta muchísimo Miriam también. Este es el canto de cuando salieron del mar, de los juncos, ¿no? Del mar de sur. Que Sarita lo canta genial cuando hacemos las plegarias. Luego tenemos Débora. Al tomar las riendas de todo con fe, con certeza, con confianza plena y en su canto espléndido a Hanna, que va a la preciosísima Hanna, en su tefilá exacta del modo más entregado y completo en el lugar y en el momento preciso para gestar a Samuel en el, y en el celo por cumplir el juramento como si supiera que su hijo se constituía un punto de inflexión de la historia de Israel. También tenemos a Abigail en su hacer intuitivamente exactamente lo necesario para que Naval muriera sin que nadie lo matase y convertirse ella en esposa de David, a quien trae bendición. Luego tenemos a Huldah. Ahí estuvimos hablando de Abigail el otro día, ¿verdad? No? Huldah, al sostenerse fiel a la verdad que veía y profetizar destrucción y sufrimiento por causa de la acción de Israel, al revés de lo que se esperaba de ella. Y por último tenemos a Esther. En el ayuno para hacer el clín, o vasija, recipiente para milagros y en toda la estratagema que ur urdió como una carambola que hace sola toda la partida en el billar. Así que aquí nos esperan las siete mujeres, las seis mujeres profetas que faltan en nuestro libro Siete Mujeres Profetas de Daniel Hinerman, Abra Calabra Ediciones, disponible en Tramrock y disponible en Amazon. Y vamos a seguir haciendo nuestro preciso club de lectura la pro, el próximo libro que ya les pasaré el capítulo voy a revisar si el 1 o el 2 y el 2 eh, vamos a hacer siete señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo los siete preceptos del noah todos somos todos somos noaj ¿eh? todos, somos, todos descendemos del noaj así que Baruch Hashem muchas gracias chicas les abrazo, que el eterno las bendiga y les guarde y a resplandecer la profecía sobre ustedes. Abrazo grande. Gracias. Gracias.